días y un saludo para todos los amigos del blog. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Rosy a la que voy a hacer una entrevista. Rosy es psicóloga y tiene una larga experiencia en el campo de la psicología y una larga formación, eh, también no solamente como licenciada en psicología, sino una larga experiencia y formación complementaria. Eh,

tanto en su país, ella es de Honduras, lleva aquí en España ya una serie de años y ella ahora nos va a hablar un poco de, de toda su experiencia eh, personal, profesional, los, disti los distintos campos en los que ha trabajado. Bueno, eh, Rosy, la primera pregunta que quiero hacerte para situar a nuestros los que ven estos vídeos es que nos hables un poquito...

Claro, como tú eres de Honduras, pues quizá a la gente le interesa un poco que hables algo de, de, de tu país, quizá un poquito, y de tu infancia y adolescencia. ¿Qué podrías decirnos de, de eso? Una, unas poquitas palabras de eso. Bueno, eh, primero, buenos días. y De mi familia, ¿qué puedo decir? Te vengo de una familia muy grande, de nueve hermanos de mi madre y un montón de primos. Soy la menor de casi treinta y tantos primos

y fui de niña a una niña muy tímida pero a la vez muy traviesa mm. y creo que metí en dolor de cabeza más de uno de mi familia por mis travesuras y de mi país que te puedo decir uh, es un gran país, mucha naturaleza, mucha vegetación eh... eso te puedo decir, ¿no? no sé muy bien, muy bien, de acuerdo eh...

Me gustaría, que, me gustaría que hablaras ahora un poquito de, de digamos, de, de cómo nació tu vocación hacia la psicología, que además tiene, un por lo que tú me has contado, una peculiar, una cosa peculiar, ¿no? Sí. Ahora no la vas a contar. ¿Cómo fue ese, esa vocación tuya? Hola, mira, yo entré a la universidad, ¿verdad?, mm. sin pensar primero en psicología. Yo decía que iba a estudiar biología, ¿vale? ¿Biología? Biología

pero tenía en duda con otras cosas cuando entré a primer año en psicología eh, en la universidad, perdón, eh, entré con muchas dudas, realmente. Y entonces un día fui al DIDE, que es la oficina de orientación a estudiantes y tenían todo así, todas las carreras, todos los planes de estudio y empecé, "Tim Marín de dos pingüey, tarará, tu Y así así hasta que llegué y el último, psicología. O sea, que era como un juego. Era un juego? ¿Y como, a ver cómo era, a ver lo puedes repetir. "Tim Marín de dos pingües.

<risa> tu carmata pitre fue así hasta llegar. A la ¿Y siempre que... caías. así. De... hice tres veces y caí, empezando por en medio, por acá, por el otro lado, y paz, caí en psicología. Y bueno, y agarré el papelito con todas las asignaturas empecé a leerla y digo, ¡buah! Me cambio a psicología y me cambio a psicología. ¿Mm? O sea que esa especie de juego parece que coincidía con aquello que realmente tú querías hacer, con lo que de verdad te gustaba.

Sí. Y al final sí. <ríe> en, este, en este caso, en este el caso, juego sí. y la realidad coincidían. Sí, sí. sí. <ríe> Oye, mira, esto me ha recordado un, una obra, si no recuerdo mal, creo que es de Winnipeg, uh -huh. que se llama Juego y Realidad. Uh -huh. Si no, es exactamente eso, algo muy parecido. Me lo ha traído a la mente así, sobre la marcha. Muy bien, o sea que esa fue, digamos... Esa fue. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esta vocación? Es que, mira, es cómo... bueno, yo tenía todavía prejuicios por la psicología. Me gustaba...

Pero a la vez tenía el recelo, entonces obviamente por eso dudaba mucho en, en cambiarme. Uh -huh. Pero ya dentro de la facultad, cuando fui estudiando me fui dando cuenta que era una pasada, que era estupendo, que, que me gustaba todo, desde el principio hasta el final. O sea, ni cuenta me di cuando ya me dijeron una amiga, ¿y cuánto te falta para graduarte? yo, pues, no lo sé. O sea que... Eh, eh... La pasé también.

Te, ¿Te gustó tanto que cuando te viniste a dar cuenta habías acabado? Pero terminando yo me faltaba casi un año para terminar y si no es por mi amiga me dice Rosy, ¿cuántas te faltan a ti? Y yo, no lo sé. Y fue ella la que me sacó cuentas y me dice, ¡ay, solo te falta un año! Y yo, ¡anda! Sí, entonces, sí. Y todo esto que has dicho de los, de los prejuicios, yo creo que conviene hablar un poquito de esto, ¿no? Es decir, a veces los prejuicios cada vez menos, cada vez menos, pero quizá eh, cuando tú estudiabas eran

perjuicios más, más amplios, ¿no? Sí. Que ahora, ¿qué quieres decir con eso de los prejuicios? A ver, pues explica mira, un poquito esto. Te puedo hablar de mi época. Sí. ¿vale? En mi época... No, pero aquí pues... en España seguramente eh, hace años pasaba también algo muy parecido a eso que tú, va, que quizá vas a decir. Vale, pues en mi época los psicólogos éramos como decirte, no era una carrera bien vista. Eh, se prefería que estudiaran medicina, abogacía, psiquiatría, pero psicología... Te quedaban viendo como, ups.

No estoy loco, lo primero, no estoy loco. Si estás estudiando esto, es porque vas a ser un charlatán. Y para tener un charlatán, cualquiera. Ah, el es famoso, o si no, los que vamos viendo, ¿me estás leyendo la mente? Entonces todo eso creaba una barrera. Incluso cuando yo le dije a mi madre y que estábamos en familia, me cambio psicología. ¿Verdad? Lo primero fue, no, no. O sea, por eso, porque somos los comecocos y, y el comecoco no es bien visto

entonces por eso no. o sea que había toda una serie de prejuicios claro. de ver al psicólogo como, como el cocos, charlatán, charlatán y que leemos eh, la mente leer la mente, etcétera, etcétera claro. ¿no? Sí. Yo, yo mira, en esto me ha recordado ahora una cosa que me ha pasado alguna vez a veces he estado hablando con alguna persona y cuando le he dicho porque ha venido a cuento porque yo hay una cosa que no hago nunca yo nunca, yo nunca hago de psicólogo fuera de mi no. trabajo profesional

Sí. Entonces, Pero ha habido una persona que cuando ha venido a cuenta y le he dicho que era así, me ha dicho: ¿me ha dicho esto que tú dices? Oye, ¿no me estarás leyendo la mente? Sí. sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> y, le, y le digo: No, mira, yo yo ya. Sí, sí. Yo solo trabajo como psicólogo cuando estoy en mi consulta. Pero mismo. No... Lo mismo a mí me pasaba con mi familia. Cuando yo iba delante de la mm. carrera y que miraban que ella iba estable, me llegaban y apenas empezaba a hablar: que, ¿ya nos estás analizando? Y yo: No. Yo no, solo estoy estudiando y no, estoy me estoy divirtiendo.

Y, y una vez que terminé lo mismo, uh, cada vez que decía, soy psicóloga, oh, ya nos vas a analizar, yo no, yo solo dentro del consultorio, fuera no, de la puerta para adentro, sí, de la puerta para afuera, no. ¿Hay, hay otra cosa en todo esto que creo que es importante, eh, mm, hay personas que a mí me, me han dicho alguna vez en alguna en alguna sesión, que dice ay algunos amigos míos me dicen,

Oye, pero en vez de ir al psicólogo, ¿por qué no me pagas a mí yo te hago de psicólogo? Sí, sí. Algo así como que la gente confunde lo que puede ser la, la orientación mm. o lo que le dice un amigo o una vecina o, eh, con lo que decimos los profesionales en la consulta. Es decir, ¿cómo ves tú esto? Pues sí, es muy común que te digan eso. De que mejor págame a mí o incluso los amigos cuando te piden un consejo <coughs> es complicado porque te dicen... Uh,

un caso, tuve una amiga que quería un consejo para su vida y le dije: ¿Estás segura? Y luego me dice: ¿Cómo me puedes? Después de hablar y yo aconsejarla, me dice: ¿Cómo me puedes decir eso? Eh, si tú eres la psicóloga. Y yo: No te estoy aconsejando como psicóloga, soy tu amiga y te estoy diciendo que tengas cuidado con lo que vas a hacer. Y luego me dice: Pues aconsejame como entonces, como la psicóloga, que no te puedo aconsejar como psicóloga, que eres mi amiga. Entonces se da eso: que cuando hablas, te, ¿a quién están hablando ¿Al psicólogo o al amigo?

Y uno no puede hacer eso. Entonces es complicadito. Sí, sí. Yo, pero, pero yo creo, yo, yo creo Rosy, que, que sí que es importante que la gente sepa que los que nos dedicamos a esta profesión tenemos una formación muy estricta, muy amplia, muy profunda en una serie de áreas. Claro que sí. Psicología general, psicopatología

técnica, la técnica adecuada que se debe emplear en las sesiones y en las entrevistas y en todo, uh -huh. ¿no? Sí, sabemos que a medida que vamos estudiando nos van dando las herramientas para obviamente saber interpretar el lenguaje que nos dicen, saber interpretar el mensaje de la persona que llega a nuestra consulta, pero lógicamente también nos advierten, esto es en consulta, no es para que andes ahí por toda tu familia, todos tus amigos haciéndolo, o sea, es, es muy delicado también, no es que

Vamos a ir y tomar lo que estudiemos y ¡plum! Jugar con ello, no, no, no. Es un arma, como decimos, de doble filo. La psicología es muy delicada por eso, por todas las herramientas psicológicas que nos enseñan para poder atender. Entonces, yo yo haría, haría una comparación, por ejemplo, entre el médico. Imaginemos un médico que está con un grupo de amigos y un amigo le dice, caramba, tengo un catarro que siempre estoy tosiendo. Bueno, su amigo podrá decirle, pues mira, este catarro tal o cual es su amigo, le está hablando

como amigo, ¿no? pero uh -huh. supongo ese mismo médico cuando una persona va a su consulta y le habla de eso, entonces el médico le dirá, no, mira, vamos a hacer una exploración, vamos a hacer estas pruebas, la otra, la otra, para ver un poco, eh, es decir, de alguna forma eh, es diferente el, el, el trato, digamos, médico que él tiene como médico en, en la relación de amistad a la, a, a, al trato que tiene en la consulta con claro. esos pacientes. Los pacientes sabemos que tenemos que explorar todo lo que son... Eh,

trastornos, todo lo que son problemas que ha habido en su familia, en él, para ver qué posibilidades hay. En cambio, en una charla con una amiga, uno no va a andar explorando nada de lo que nos diga. O sea, no, ahí tenemos que tener mucho cuidado también de, de saber qué es lo que vamos a preguntar, dónde vamos a explorar y también por qué viene esta persona. O sea, y ahí arranca toda la exploración que hacemos uh -huh. para poder analizarla y poder darle una buena respuesta para su terapia, pero no o sea, pues, algo a largo plazo, no tanto.

No una simple plática, una conversación amena, diferente Sí, eh, quería también preguntarte eh, Llevas en España ya una serie de años, ¿no? ¿Desde qué fecha? Llevo casi siete años aquí Siete años, ¿no? Sí, siete Sí eh, Y aquí has hecho una serie de estudios que... Importantes, ¿puedes hablar un poco Muy de bien. todas las cosas que has hecho aquí? He estudiado el máster en investigación y...

Política de igualdad, en género y política de igualdad, y también especialidad en mediación intercultural. Aquí ambos en Valencia, en la Universidad de Valencia el máster y en Se Inmigran la mediación. Uh -huh. Entonces ha sido muy interesante las dos. Sí, sí, sí, so sí. sobre la primera, sobre las. ¿El máster? Sobre el máster, ¿cómo.? cómo... Oh, bueno. ¿Por, qué, ¿Por qué te llamó? ¿Por qué quisiste hacer ese máster de, de género? De género. Uh, más que todo, cuando leí el título.

Yo venía buscando un máster en investigación, especialmente lo que es psicología social, que es lo que a mí me apasiona. Y cuando estaba leyendo, eh, siempre ha sido como lo mío ir buscando y luego cojo, así, mire, género y políticas de igualdad, investigación. Eh, una, una pregunta así un poquito, ¿ahí no harías el juego? No. <risa> Ahí lo que hice para agarrar un montón de universidades y abrir sus planes de estudio y, y ir leyendo y ir buscando a ver cuál me gustaba leer las asignaturas.

Entonces, cuando leí este de investigación en género, me llamó la atención precisamente porque las asignaturas tenían mucha investigación. Entonces, yo mi plan era especializarme y aprender a ser una buena investigadora. Uh -huh. ¿vale? Y ya que estoy en el área social y que esto, mire el plan de Estudio, que tocaba muchos temas, desde lo político, desde la comunidad, de, de, especialmente los derechos de la mujer, su historia, evolución y todo, digo, este. ya así fue como

entonces me encantó todo lo que son las investigaciones, y, y bueno, ahorita creo que ha cambiado el plan. No sé si habrá cambiado, pero cuando lo estudié, bueno, a mí me gustó todas las asignaturas que vimos, desde la, los derechos de la mujer, cómo ha ido progresando el énfasis aquí en España, porque se dio mucho énfasis a la historia de España, en la mujer, y <coughs> es realmente muy, muy interesante todo lo que se ve ahí. Uh -huh. Y también

en cada asignatura tenía sus, sus investigaciones y ahí nos daban prácticamente lo que me gustó era la rienda suelta, de escoger un tema a tu gusto, desminuzarlo, darle vuelta y irlo enfocando hasta que te salía el producto uh -huh. final, por decirlo así, ¿verdad? Que fue un poco bajo presión porque teníamos tiempos muy marcados por las asignaturas, sus fechas de entrega y todo, pero por lo demás. Uh -huh. Sí, oye, también, también ha sido, sido profesora en, sí. en diversos lugares de la universidad,

de, de Honduras uh -huh. sí, sí, ¿puedes, sí. Hablar, bueno, ¿puedes hablar sí. un poquito de eso? Eh, vale. Fui catedrática en la Universidad Católica de, de, del Área Norte eh, la, Nuestra Señora Reina de la Paz así se llama, porque como hay varias universidades cada una tiene <coughs> su nombre de la Católica entonces yo fui en el Área Norte pues di clases de Psicología General

para psicología y para medicina. Son dos cosas un poco similares, pero no. Sí, acuerdo. digamos una psicología básica. Sí, sí. Tanto para una, para una cosa como para la otra, ¿no? Para la otra. Sí, prácticamente las mis clases fueron las básicas. Las introductorias, las de primer año, hmm. ¿verdad? Eh, psicología social 1, también estuve en psicología social 2 y 3. Es así, las tres sociales como me encantan. Las tres. Eh, psicometría 1 y 2, sociales infantiles y. No me acuerdo con otra. Mm -hmm.

Psicometría y educativa. Uh -huh. Entonces para mí, digamos, donde hacía más hincapié en la salud mental y todo es lógicamente en las psicologías introductorias, en la Psicología 1, tanto para Medicina como para Psicología. Entonces... Ay, sí. lo, lo que me doy cuenta es que te ha interesado mucho, por lo que he visto en tu currículo, la Psicología Social. ¿Qué? Es quizá tu, tu primer amor, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. claro.

Claro, esto, esto de la psicología social quizá nos introduce en la pregunta siguiente. Eh, como algunas personas recordarán, mmm, eh, no recuerdo ahora qué año, sí, en 1998 hubo en Honduras un gran huracán, uh -huh. una, un huracán de los destructivos, destructivos. Todo el mundo recuerda el huracán Mitch.

Pasó algo sí. eh, eh, en tu vida y en tu vida como, como profesional. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí todavía era estudiante. Ahí ah, eres estudiante, Ahí todavía sí. era estudiante. Entonces, lógicamente, <coughs> cuando la universidad al fin se reabrió, después del paso del huracán, eh, nos pero, llamaron... Pero, perdona un momento, ¿tú que viviste el huracán desde uh -huh. allí? Claro, no es lo mismo que... Claro, yo lo oía en televisión. Claro. Y ponía muchas imágenes, pero ¿cómo fue? Aquel huracán fue terrible, ¿no? Sí, fue...

Los ríos inundaron, mucha devastación de, de movimientos de, de, de... de... tierras? Sí. ¿Hubieron también víctimas? bastantes. Víctimas, o sea, fue una... Ahorita no recuerdo las fechas y todo, pero sí fueron... Bueno, las cifras, perdón. 1998, sí. No, sí, no, estaba intentando recordar las, las cifras de muertos, destrucciones de pueblos... O sea, fueron. Una... Fue un evento, digamos, que nos marcó a todos. Un evento de que

todos fuimos afectados ya sea de forma directa o sea que nos inundó nuestras casas que se llevó barrios enteros que murieron familiares y de forma indirecta que aunque solo se mojó la casa pero vi a través de la tele o, o refugiamos a personas en nuestras casas entonces todo, todo el país se había afectado de una u otra manera todo el país se, había afectado. se perdieron pueblos ríos inundados que devastaron cosechas ganado eh...

O sea, fue muy muy fuerte. En mi caso sí, yo fui afectada, mi casa se inundó y estuve esperada donde unos tíos y luego regresar a la reconstrucción, a limpiar y todo lo demás. En medio de eso estábamos cuando la universidad nos reactivó y nos llamó. Entonces se le pidió ayuda a la facultad para ir a atender a todos los que habían sido afectados y que estaban refugiados en los chats, centros mmm,

habitacionales temporales. O sea, digamos que el gobierno pidió ayuda a la Facultad de Psicología uh -huh. para que actuaréis de apoyo a todas las familias y la gente que había sido víctima y que tenía un gran estrés o un gran problema sí? por esta catástrofe tan grande. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y ¿Qué pasó? ¿Cómo hicisteis? ¿Cómo actuabais? ¿Qué... Bueno, como se seleccionaron a los estudiantes que estábamos ya para graduarnos en los últimos años, ya teníamos las preparaciones terapéuticas, <coughs> de consejerías y que estábamos ya prácticamente en las últimas de la carrera.

Entonces nos dividieron en grupo y nos separaron en los diferentes macroalbergues, ¿vale? Nos dieron la orientación de que íbamos a ir a, a los que cuidaba Cruz Roja Hondureña y Española porque estaban unidos en esa época y entonces nos distribuyeron, nos dieron la orientación de dónde ir, quiénes serían nuestras personas guías y, entonces, y lógicamente los profesores y luego al, después de atender a los cubículos regresamos a la facultad

eh, discutíamos con los profesores los casos que habíamos atendido, qué es lo que habíamos encontrado, eh, qué seguimiento les podíamos dar, y los profesores. Era como una atención en cadena: nosotros a ellos, los profesores a nosotros, y así íbamos, Entonces, uh -huh. fue así, como entré al área más, y fue cuando terminé de ver que la psicología social era lo que me gustaba: la atención los, al grupo, a la comunidad, a nosotros, así. Uh -huh. Sí, Entonces, y ahí. ahí mmm

descubriste una gran cuestión que, que tú me has hablado de ella, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ah, sí, con sí. las personas que cuidamos, que cuidamos a sí. los demás? Es decir... Sí, esto se dio precisamente cuando estábamos siempre de voluntarios. Yo ya iba a graduarme, ya estaba por graduarme. Para, oh, ya había, sí, ya me había graduado, sí. Eh, y teníamos una compañera que voluntaria de Cruz Roja con los socorristas, ¿vale?

en Tegucigalpa, te estoy hablando de Tegucigalpa, la capital entonces nos pidió que fuéramos a ayudar a la base 2 donde estaban los técnicos, los voluntarios y todo lo demás pero nos dijo también, verdad, de que a ellos habían tenido un poquito de... y habían sido atendidos por otros psicólogos de otros países, pero el, el, no había sido muy buena la relación entonces nosotros ya llegamos y cuando llegamos obviamente nos recibieron con un poquito de recelo por, por la experiencia previa que ellos tenían, aparte del cansancio y todo el estrés acumulado de su atención

entonces, lógicamente, empezó el trabajo de romper barreras, romper hielo, eh, dar las charlas y, en especial, que nos vieran como personas más. ¿Verdad? Que nosotros llegamos ahí a, a tener una función de igual a igual. Nosotros atendemos, ellos atienden. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, empezamos a hacer un microdiagnóstico de necesidades así y miramos que no lo podíamos enfocar directamente hacia ellos

porque ya estaban muy vulnerables, entonces lo que hicimos fue enfocarlo de, de ellos como técnicos que atienden al paciente, al cliente, cuando ellos rescatan, cuando atienden a otros, cómo va a reaccionar esta persona que ellos atienden y ellos cómo pueden reaccionar para que la persona coopere con ellos. Y luego tomamos el resto de cómo ellos se sienten al recibir esta carga y qué es lo que ellos pueden hacer. Entonces de ahí empieza lo que es el cuidado del otro, ellos como cuidadores cómo se deben cuidar.

Entonces así empezó, y luego se dio la cosa de que un día nosotros ya cansados, ¿verdad? decimos, ¿y nosotros a quién recurrimos? Ya para eso yo ya no era estudiante, ya me había graduado. O ahí sea, digamos que se planteó el problema, digamos, de quién cuida a los cuidadores. Exacto, porque claro, los que éramos psicólogos por... y quién nos atendía a nosotros, sí, nosotros claro, atendíamos a pero... los técnicos y atendíamos a los de los albergues. Sí, y fíjate, y fíjate pero, Rosy, perdona, qué importante es esto, ¿no? Porque muchas veces eh, nosotros...

Podemos dedicar muchas horas en nuestra profesión a cuidar a los demás. Mm. Pero hay una pregunta fundamental. Nosotros? ¿Cómo tenemos que cuidarnos a nosotros para estar ¿Vale? en condiciones adecuadas para poder cuidar a los oh, demás? Exacto. ¿No? Sí, nosotros nos dimos cuenta ahí porque habíamos dos que ya habíamos egresado y el resto seguía estudiando. O sea, que los que seguían estudiando mm. se iban donde el profesor, descargaban. Pero los que ya habíamos egresado, ¿a quién íbamos?

¿quién nos atendía a nosotros? entonces ahí surgió la idea de lógicamente ¿y quién atiende al que atiende? al cuidador, a nosotros entonces nos atendimos entre nosotros hicimos un grupo de terapia entre nosotros y, pero aún así y surgió el tema empezamos a discutirlo de que nosotros cómo nos podíamos cuidar de las cosas que teníamos que hacer de la salud mental de cuidarnos de todo aquello que habíamos dado nosotros cómo empezó a enfocarnos hacia nosotros mismos

pero luego cada quien sigue su camino. El tema quedó engavetado. Mira, yo me fui de Cruz Roja, todos nos fuimos a diferentes otros terminaron sus estudios, buscaron otro trabajo, yo me fui también de la institución, y el tema quedó ahí encajonado, hasta que me contrató la católica, y entonces yo decidí retomar el tema. ¿Te refieres a la universidad católica? A la, sí, a la universidad católica, sí. Eh, decidí retomar el tema en la clase precisamente de general. Cuando entramos a los trastornos,

y el estrés, lógicamente uh -huh. por ser una clase introductoria no podía entrar de lleno en todo, pero sí les iba diciendo más o menos de que somos vulnerables, de que no nos dé pena pedir ayuda, de que no tenemos un escudo protector, no somos el superhéroe, así de sencillo, no somos un uh -huh. superhéroe. Y, y al hablar de los estrés se hablaba tanto del estrés traumático por un evento como el Nietzsche, como del estrés rutinario.

O sea, cuando ya sean profesionales y se vayan recibiendo una, otra y otra persona todos los días, llega un momento en que uno también, entonces, reconocer que uno también tiene un límite. Entonces, por ahí se enfocó el lado de que yo intentaba de, por lo menos esta nueva generación, que aprendieran a cuidarse, que cuando llegaran a las clases de autoanálisis, de terapéuticas, que empezaran su propio psicoanálisis, eh, ellos ya tuvieran esa herramienta en la mente de que también pueden ser vulnerables

y, y que tengan la mayor facilidad de pedir ayuda. ¿Eso? Sí, yo, yo aquí mmm, eh, sacaría el, el tema de la autosuficiencia. Quiero decir a nivel general, de la, de la, de la población en general, no decir...

Eh, muchas veces hay personas que tienen un problema, que lo están viviendo diariamente, que lo sufren, pueden ser problemas de tipo psicosomático, hay muchas cosas de tipo psicosomático, hay muchas afecciones eh, somáticas que tienen un origen psicológico, un origen emocional, un origen afectivo, un origen traumático psíquico, psicológico, y que a veces eh, tienen muchas resistencias porque...

Ir a, a que les ayude a alguien lo consideran así como una fragilidad, mm. como una debilidad, como si no fueran autosuficientes, como si no fueran omnipotentes. Cuando mm. yo creo que es importante aceptar nuestras limitaciones y aceptar el recibir ayuda de los otros claro. No sé, esto es lo que vosotros tratabais en estas... Claro

en esta docencia ¿no? de la que tú estás hablando, ¿no? Sí. Ahora bien, eh, cuando yo empecé a dar clases, como ya había pasado el huracán y había habido tanta intervención psicológica, como que la visión del psicólogo cambió un poco. Ya no era tan negativa. Ahora decir, voy al psicólogo, ya no era tan tachado tan mal. Uh -huh. Entonces, como que la nueva generación de allá tiene las puertas más abiertas que cuando yo empecé a, a estudiarlo por este evento. Pero este evento fue muy negativo el huracán, pero también hubo muchas cosas positivas

que fue la visión positiva del psicólogo, también eh, especialmente en mi área eso, que la visión cambió. Y o luego, sea que ahí, ahí se cumple un poco el refrán que dice, nunca hay mal que volviendo venga, sí, no venga. Sí, totalmente. De, en, en la visión sí. que hubo del psicólogo posteriormente al huracán Mist. Sí, sí, sí. Fuimos, se abrieron muchas puertas para la psicología. Ahora, eso, eso quiere decir que por lo que, por esa visión, si sí cambió fue sí. porque

los psicólogos hicisteis una gran labor allí en ese momento, ¿no? Sí. Y la población se dio cuenta de esa gran labor que, estaba, que habíais hecho. Claro que sí, y aparte de que también, no solo nosotros fuimos los únicos, fueron psicólogos de otros países, ¿verdad? Tres brigadas que llegaron, que ayudaron enormemente, porque solo nosotros, unos pocos puñados de estudiantes, que solo psicología se estudiaba solo en Tegucigalpa, era la única en, universidad. En aquel, entonces, en aquel, en aquel ¿no? entonces era la única universidad que daba psicología. <coughs> ¿Te, ¿Te imaginas cuántos éramos?

500 a lo mucho, y de esos 500 que habíamos llegado a último año, ¿cuántos? 50 y tantos tal vez, para un, toda una población, era imposible, entonces habían brigadas de otros países que dieron una ayuda valiosísima, uh -huh. y también a nosotros nos enseñaron mucho, o sea, no solamente atendieran a otros, sino que también nos enseñaban a nosotros mismos, o sea, fue una gran escuela. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí.

Sí, no, me estoy pensando que hay que ver a veces cómo determinados acontecimientos mm -hmm. en, en momentos, en, en países, pueden cambiar una mentalidad. Sí. Pueden cambiar una mentalidad, ¿no? Psicología, Pero esto... la psicología le abrió las puertas, mm -hmm. tanto en la industrial como en la social, en la clínica, le dio abrir las puertas en muchos sentidos. Fíjate que yo estaba pensando, me ha venido ahora la, la, la crisis ahora que hay aquí en España. Yo creo que justamente esta crisis...

Eh, tiene también cosas positivas es decir, en el sentido de que quizá el sufrimiento y todo lo que conlleva esta crisis está haciendo que mucha gente nos demos cuenta de un montón de cosas que a su vez puede cambiar el panorama político y el panorama social, es decir, una lucha contra una serie de cosas de tipo de corrupción o de una política mucho más eficaz con gente eh, digamos más

bueno, vamos a llamarle pues, más honesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero todo esto son beneficios también de una crisis. Las crisis a nivel personal y a nivel social nos permiten pensar, nos permiten evaluar, nos permiten uh -huh. cambiar y, y, y hacer cambios a veces profundos en nuestra vida. Claro, que sí nos damos cuenta de nuestra parte vulnerable, de nuestra parte sensible, por decirlo así, que solemos decir que somos autosuficientes y nos uh -huh. damos cuenta que no es así, y también nos permite fortalecernos

sacar lo mejor de nosotros mismos también. Sí. No, me deja, me deja, me deja pensativo todo, esta, todo este aspecto de cómo se producen muchas veces los cambios sociales, ¿no? Uh -huh. Cómo hay acontecimientos que yo diría a veces que hasta los necesitamos para salir de una cierta.

Sí. Autosuficiencia, ¿no? Yo ahí tengo un amigo que para mí yo le digo mi tío psicológico, él es el doctor Joe Prewitt, lo conocí por Cruz Roja Americana, él nos dio, eh, y de ahí terminé yo de pulir algunas cosas del de, apoyo de salud mental. En la especialidad en apoyo psicológico lo recibí con el doctor Joe Prewitt. Eh, él decía, él dice, porque no solo, dice: Ay Dios, te pido un desastrito diario, pero chiquitito. O sea, la sal y pimienta de cada día. Y si hay que pedir,

un poquito de alegría cada día aunque él lo enfocaba de muy forma muy jocosa al pedir un desastrito diario por favor para tener algo que hacer en el día y ese cierto movimiento nos impulsa a seguir adelante y si esta crisis es esa fuerza para seguir adelante y sacar lo mejor de nosotros pues lo sacamos mm -hmm. Mm -hmm. Sí, esto me, me lleva a pensar también y a hablarlo contigo mm -hmm. mm, todo lo que

los profesionales de la psicología eh, tenemos que hacer a nivel personal y profesional para convertirnos realmente en buenos profesionales, ¿no? Mm -hmm. Es decir, cuántas cosas, mm, yo diría cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestra vida y en nuestra mente para convertirnos en profesionales que de verdad puedan ayudar a la gente, ¿no? Sí, es un cambio muy fuerte que viene desde la facultad.

Cuando estás estudiando y empiezas las analíticas, las terapéuticas, las anormales y que empiezas a autoaplicarte los test, estoy hablando de mi época, no sé cómo estará ahora la psicología en mi país, pero no sé, hay más que ahora, hay más universidades que lo ofrecen, pero si sí, los test nos aplicábamos entre nosotras, luego otra persona te lo calificaba, en clase lo discutíamos y obviamente te estaban...

El paciente era uno, te estabas autoanalizando con ayuda de los profesores, de los compañeros y prácticamente quedábamos, como decimos, al desnudo ante todos. Y luego una reconstrucción y mirar qué cosas para sacar fortalezas e irnos reconstruyendo, por decirlo así, de todo este análisis, es un proceso largo. Pero creo que es muy importante para nosotros hacer este proceso de autoconocimiento, de este autoanálisis para no meter la pata, hmm.

Sí, claro. Esta palabra que has dicho me, me sugiere muchas cosas. La palabra autoconocimiento. Es decir, por ejemplo, cómo las diferentes escuelas de psicología sean de tipo sistémico, de tipo conductista, de tipo holístico, de tipo, de tipo, digamos, cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de, de aprendizaje de

de terapia hacen los que pertenecen a cada una de estas escuelas? Eh, ¿Qué tipo de terapia hacen los candidatos, los que, los que entran en esas escuelas? Eh, en, este sentido, en ese sentido, yo he de decir, eh, yo evidentemente, como saben todas las personas del blog, yo soy de orientación psicoanalítica, yo eh, me he dedicado siempre

al psicoanálisis. Yo siempre tuve claro, incluso antes de empezar a estudiar psicología, tenía muy claro, nunca tuve dudas de dedicarme al psicoanálisis, lo tuve siempre claro, desde muy joven. No, no, en ese sentido he tenido una gran suerte, he de decirlo, porque lo tuve muy claro desde siempre. Y, y claro, el psicoanálisis, yo creo que en ese sentido, yo creo que el psicoanálisis debe estar muy orgulloso de algo, de que obliga, obliga a todos los candidatos,

a ser psicoanalista, es decir, las diferentes asociaciones a nivel mundial de psicoanálisis en todos los países obligan. Tú no puedes pertenecer a una asociación, por ejemplo a la IPA o a muchas asociaciones nacionales de cada país, aquí en España hay varias, o en otros países, en cualquier país, eh, no puedes ser psicoanalista si no has hecho lo que se llama el psicoanálisis didáctico. Es decir, tú vas a ser paciente. Uh -huh.

Y vas a hacer una terapia, un psicoanálisis, con otro psicoanalista mucho más experto durante una serie de años y vas a pasar exactamente por todo lo que pasa cualquier cualquier paciente de los que tú luego vas a tener sí. o estás teniendo. De manera de manera que yo se lo digo a veces a, mi, a mis pacientes, le digo, mire, yo a veces le digo, mire, es que yo lo entiendo muy bien, pero lo entiendo bien porque yo he pasado por ahí, sí. yo he pasado por ahí.

A mí, me gusta, a mí me gusta, Rosy, poner mucho este ejemplo, lo he puesto varias veces en el blog. Imaginemos dos eh, personas que conocen mucho las diversas montañas del mundo, pero uno desde su casa, estudiando mucho, conoce muy bien todos los sistemas montañosos del mundo. Bien, y otro es un guía de montaña que empezó desde muy joven a escalar montañas y se ha convertido a X edad en guía,

y está escalando, se dedica todos los días del año a escalar montañas y ayudar a otros a escalar evidentemente el conocimiento del que ha estudiado y sabe mucho de todo esto desde su casa, desde su ordenador, de los libros es importante pero el conocimiento de que ha vivido y gozado y sufrido la escalada ese es un conocimiento vivo, sí, dinámico es muy diferente bueno, pues esto, las, las diferentes asociaciones de psicoanálisis

nos han obligado y obligan, por ejemplo, a una asociación. Yo podría coger ahora mismo los estatutos de una asociación a la que yo pertenezco y vería mucho la cantidad de cosas que se exige a aquellos que quieren pertenecer a ese a esa asociación. Supongo que te refieres un poco también a todo este trabajo que hemos de hacer con nosotros autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, mm, eh.

Y yo cuando me has hablado del lo mí He tenido la impresión De que para muchos profesionales de allí de Honduras Fue como Como un impacto Que os obligó A pensar un poco Cómo era vuestra salud mental La salud mental de los que luego ibas a, a cuidar de otros Fue como un impacto que os obligó a pensar sobre eso Mucho más, sí, claro Porque recuerdo también que te decía que

Digamos, las prácticas que teníamos era muy clínico, psiquiátrico, la cárcel, la escuela, dependiendo cómo iba orientada la clase, pues así eran las prácticas. Pero una práctica ya más cotidiana, una práctica de un estrés postraumático que luego regresaba a su normalidad, no la teníamos así. Eran más, más clínicos, entonces, en mi sentido del huracán, a nosotros fue

la mezcla de poder unir todas las clases en un solo evento porque miramos que se rompieron redes eh, las personas aparte de su estrés postraumático luego se llegaron a un nivel de recuperación sin llegar a un psiquiátrico y obviamente es una experiencia diferente nosotros ahí unimos a normales terapéuticas sociales comunitarias en

un solo bloqueo, entonces unir todas esas y mirar que la carrera, a pesar de que te dicen, eh, porque cuando eres estudiante ves las clases por separado, no lo vamos a negar, no lo vemos integral, aunque al final digamos soy psicólogo y sí lo vamos a integrar, al principio miramos las clases, terminé esta y empiezo están muy marcaditas, entonces al tener ese tipo de experiencia, en lo cual las unes todas, es muy rico, entonces sí, obviamente nos hizo

enfrentarnos a un mundo totalmente diferente del huracán verlos todos desde puntos diferentes y poder mezclarlo y poder moverlo y poder decir esto sí, esto no y poder obligarnos, bueno poder obligarnos nos obligamos a nosotros lógicamente a ver más allá de qué es lo que estábamos haciendo y obviamente es muy rico uh -huh. a mí me gusta sí sí sí, sí, sí, sí, sí o sea que fue como una, un acontecimiento que produjo un impacto muy grande

un aprendizaje y una experiencia emocional profunda y relacional con, uh -huh. como vosotros como profesionales y también con la gente, con la población en general como tú dices, como pudiendo eh, unir todas las áreas que se dan en una facultad claro. ¿eh? todos los aspectos individuales, con los aspectos sociales comunitarios, etcétera ¿no? totalmente, mm -hmm. sí. sí la verdad es que es una experiencia que, no sé, la estoy pensando y

caramba, me hubiera gustado haber vivido hombre, una experiencia, no digo, no digo que fuera catastrófica, pero la verdad es que una experiencia de ese tipo yo creo que marca, sí. marca la formación y la experiencia de un profesional. ¿no? No. Imaginemos un médico que tiene que ir a, a un frente, a un frente en guerra, a, a atender a, lo, a, lo, a los soldados heridos. Eh, yo creo que eso debe impactar mucho, por ejemplo, a un médico claro. que tiene que estar allí,

eh, y que si la gente se le muera en las manos en los brazos y lo mismo atiende un problema psicológico de gente que está sí. aterrorizada como... eso nos pasó cuando atendimos en base 2 con los técnicos, los tums o los socorristas, que ellos prácticamente el huracán fue su guerra tuvieron que meterse a ríos, meterse a casas sacar gente del de lodo sacar gente muerta y viva, o sea, y otros atrozos y otros enteros, o sea y para ellos, esa fue su guerra

y fue muy fuerte para ellos porque no tuvieron un descanso, querían todos trabajar y hacerlos todo tan bien que lógicamente caemos en el descuido. Ahí es cuando caemos en el descuido, tenían todas las herramientas y se descuidaron. Nosotros también teníamos nuestras herramientas y nos descuidamos. Fue nuestra guerra también, por decirlo siguiendo tu, tu pauta, eh, de salir a la comunidad, enfrentarnos a grupos, porque las terapias no eran individuales, eran grupales.

Ya habría que ver que ahí terapias individuales muy pocas, todas eran grupales. Y por edades y por grupos de sexo, edad y eh, generacional también. Mm. Entonces, lógicamente fue un... ¿cómo, ¿Cómo decírtelo? No sé cómo decírtelo. ¿Experiencia o...? Sí, fue una experiencia muy enriquecedora...

Eh, enriquecedora, imagínate eh, Enriquecedora, pero a la vez eh, Traumática o... Sí, porque cuando llegabas Digamos, en mi caso de que yo también había sido afectada Y me enfrentaba a grupos de personas que decían Perdí mi casa Y yo decía, ostras, yo no perdí mi casa Pero sí perdí todo lo de dentro Y otros perdían mi familia Y yo decía, yo no perdí a mi familia Entonces... ¿En tu familia no hubo ninguna víctima? No, ¿En tu familia? No, no, no, solo pérdidas materiales

pero aún así eh, llegaba un momento de que nos estábamos identificando claro. totalmente. Y luego nosotros íbamos a clase y los profesores nos reunían también a hacer con nosotros lo mismo que habíamos hecho nosotros allá para que ellos descargaran, uh -huh. lo hacían con nosotros, para que nosotros descargáramos y se mezclaban las historias, uh -huh. las nuestras y las de ellos. Entonces uh -huh. sí, fue una... Uh -huh.

Sí. Una experiencia muy fuerte Sí, Mira, Rosy, yo estoy pensando así como podríamos resumir todo lo que estamos hablando Y yo lo haría de esta manera Fíjate, tú estás hablando de, de tu formación, de tus estudios uh -huh. eh, Tanto a nivel teórico como a nivel pragmático eh, Digamos, eh, todo tu aprendizaje como profesional Pero luego llega un acontecimiento en la vida de tu país, de Honduras

muy traumático, muy catastrófico, que de alguna forma es un revulsivo para muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas para la concepción que la gente tenía del psicólogo. Yo esto lo llevaría a la vida social y personal de la gente. Es decir, vamos a ver, todos los seres humanos en nuestra vida hay momentos de impas, de trauma, de acontecimientos que nos impactan.

Que nos revuelven, por así decirlo, las tripas, la mente y el cerebro. Y entonces, ¿qué hacemos ante todo eso? ¿Qué hacemos los profesionales? Es decir, ¿qué hacemos los profesionales cuando un paciente eh, nos crea problemas muy importantes? Problemas de tipo, eh, ¿qué hacemos con este caso? ¿Cómo tratamos a esta persona? ¿Cómo abordamos esta patología?

...este asunto tan grave... ...por ejemplo, personas que nos vienen al borde del suicidio... ...personas que están absolutamente desesperadas... ...personas con, con, con traumas eh, enormes... ...que han afectado a, a, a la raíz de su vida... ¿no? ...entonces, esto, esto no lo planteamos los profesionales... ...pero cualquier persona de los que nos pueden escuchar... ...tiene que pensar, vamos a ver... ...cuando hay un trauma en mi vida... ...cuando se da una situación grave... ...esa situación como vosotros hicisteis allí...

Hay que aprovecharla para algo, es decir, tenemos que aprovechar el sufrimiento, los traumas, todos los acontecimientos realmente serios de nuestra vida, para empezar a cambiar, uh -huh. para decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué quiero hacer con mi vida? No podemos vivir la vida de cualquier manera, tenemos que, todos esos acontecimientos tienen que ser decisivos para pensar, claro. para pensar que nuestra vida tiene que ser eficaz,

tiene que ser madura, tiene que tener un impacto social para cambiar la sociedad, para ser responsables. A muchas eh. personas les cambió la vida. Y para mejor, yo te voy a decir que conocí muchas personas que me siento orgullosa de haber sido parte de su crecimiento, de ser ese granito de arena ahí, mm. en, cuando trabajé con Cruz Roja en los albergues, porque luego me contrataron y estuve trabajando en los albergues. Y fue una experiencia, te voy a decir, de ver cómo las personas tomaban lo que tenían, crecían...

Evolucionaban y se fortalecían. Es algo maravilloso ver cómo la persona se va fortaleciendo mentalmente y cómo va formando sus nuevas redes, cómo va eh, teniendo sus nuevas amistades, cómo va formando ese nuevo círculo social, cómo se van integrando a esa nueva comunidad y cómo van tomando hasta que al fin toman las decisiones por sí mismos, porque primero uno los acompaña, los guía. El

hasta que al fin uno los va dejando y ellos van tomando sus decisiones y ver cómo ellos al final toman sus decisiones por sí mismos van formando sus grupos van tomando eh, esas riendas de su vida es, es impresionante verlos y al final eh, ver los que dicen esto hago y que salen adelante sin volverse a quebrar y si se quiebran tienen ahora herramientas emocionales porque ahora son más fuertes que antes de eso sí me enseñó el huracán de que ahora somos más fuertes

y uh -huh. también sé que las personas que yo vi y que vi crecer son ahora más fuertes. Y a mí me enorgullece haber sido parte de ese crecimiento, de esas personas a quienes estuve ahí presentes. Uh -huh. Porque ellos son más fuertes y eso es importantísimo. Sacaron lo mejor de sí, bueno, vieron cosas malas, cosas buenas, como todo el mundo cuando va creciendo emocionalmente. Pero sí, el hecho de que ahora ellos sean capaces de resolver sus vidas sin que uno esté detrás es muy bonito.

Claro, por eso, por eso te digo, Rosy, que, que yo creo que quizá la gran conclusión de esta entrevista contigo podría ser, podría resumirse como los traumas de nuestra vida, como profesionales, traumas que tenemos con los pacientes, porque en nuestro trato con los pacientes se presentan situaciones muy complejas, claro sí. muy complicadas, que nos exigen mucho. Y tenemos que estar muy...

Digamos, muy equilibrados interiormente para poder resistir y poder mentalizar y analizar y elaborar todo ese tipo de situaciones claro, sí. y, y luego, pero claro, luego podemos, dirigiéndonos a, a las personas que no son profesionales de, de la psicología y que pueden ver este vídeo uh -huh. Y decirles este mensaje, señores, los traumas de su vida, aprove aprovechenlos para crecer

...para ver sus puntos frágiles, ver su insuficiencia... ...y si es necesario recurran ustedes a profesionales que les ayuden en ese camino... Claro. ...en ese camino, y los profesionales de la psicología, esto que te digo... ...yo creo que todas las orientaciones de psicología deberían obligar a sus terapeutas... ...a los que van a ser terapeutas de la orientación que sea, a ...hacer una terapia de largo alcance y profunda

para que ellos resuelvan sus conflictos y puedan estar preparados para resolver los conflictos. demás, de la... No basta con salir de la facultad y decir, voy a montar una consulta. Hay que hacer una terapia exigente, profunda, para poder estar en condiciones de ayudar a los otros. No sé si estaría de acuerdo. Sí, pero también hacer el hincapié de que aunque salgamos de la facultad, también busquemos ayuda, porque solemos olvidar de que en la facultad están los profesores, afuera no.

Y no hay que olvidarse de que aunque tengamos el conocimiento, aunque tengamos todas las herramientas, aunque no hayamos hecho el autoanálisis, también necesitamos ese apoyo. Detenernos de vez en cuando, respirar y ser conscientes de que algo nos está bloqueando, de que algo nos está deteriorando nuestra salud mental es muy importante. Porque también, eh, yo hablo del estrés que pasamos en el MECH, pero y el estrés que vemos a diario con los pacientes día a día,

tenemos un límite y entonces también reconocer ese límite no esperemos a que pase un evento catastrófico que pasa ya cada no sé cuánto para decir, ay sí estoy cansado uh -huh. también hay que pararnos en nuestra vida diaria como profesionales de la salud mental y decir ¿y mi tiempo para mí? al otro le decimos cálmese, relájese ¿y nosotros? ¿cuándo nos decimos a nosotros cálmate, relájate?

Es también eso, ter, detenernos, respirar y decir cálmate y a ver cómo estamos. Desconéctate y no te lleves el trabajo a casa, que es muy difícil, casi nunca lo hacemos, pero de vez en cuando tenemos que cerrar esa carpeta, meterla en el archivo y decir guau wow, El profesional se queda ahí y yo me voy a, qué sé yo, a bailar, a discutir, a cualquier otra actividad que me relaje. Pero es importante cuidarnos a nosotros.

Es interesante que los que cuidamos a los demás nos cuidemos a nosotros mismos sí. también Nuestra salud mental, nuestros afectos, nuestras emociones claro. Que haya un conocimiento, eh, un, una, una especie de, de trabajo sobre nosotros constante, permanente, claro. etcétera no sí. eh, eh, Freud, por ejemplo, mm, si no recuerdo mal

eh, mm, mm, aconsejaba a los terapeutas que cada X años, creo que decía él si no recuerdo mal, cada 5 años hiciera un trecho de terapia personal aparte de la terapia digamos inicial, primera, sí, primera sí. Para, para estar en un reciclaje continuo en un reciclaje, en una, en una, en una adentramiento en el conocimiento personal continuado a lo largo de toda la vida sí. a lo largo de toda la vida claro porque lo, lo que hacemos es ay, hoy estoy muy cansada, un sueñito

o me voy a tomar unas copas, me voy a bailar y ya estoy fenómeno. O me voy de vacaciones en verano y ya estoy. Pero realmente no te has desconectado, no has hecho un autoanálisis real. Mm. Entonces eh, estás fallando, te estás cuidando a medias y cuidarse a medias no es bueno. Mm. Bien, pues entonces decirle a las personas que, ven, que vean este vídeo que luchen

contra su autosuficiencia mm. que utilicen los traumas de su vida para ser sensibles al cambio personal y para poder convertirse en personas responsables y maduras que cambien también este mundo yo creo que este es tu a mí me da, yo no sé, pero me parece que este es el gran mensaje que tú hoy estás queriendo dar a todos los que ven este, vean este vídeo, ¿no, Rosy? claro que sí, que

nos paremos, nos miremos, eh, miremos nuestras, eh, a las personas en general que aprovechen una situación de sal y pimienta como yo les suelo decir a las crisis de sal y pimienta para sacar algo bueno de uno, aprovecharla y superarse. Y a nosotros como profesionales, pues, pararnos, respirar y decirte a ti mismo un abrazo, un mimito a ti mismo y, y descargarte que no somos

el superhéroe, como le decíamos a mis alumnos, sino que también somos seres humanos que, que tenemos que cuidarnos. Bien, pues... Bueno, Rosy, eh, me gustaría que dijeras algo como tus últimas palabras de este vídeo, algo que quieras decir, porque evidentemente eh, hay, es, este blog es seguido por en, en muchas partes del mundo

y van a ver muchas personas de muchos países, incluido el tuyo, que van a verlo. ¿Qué dirías, así como última síntesis que tuvo un mensaje de, no sé, un mensaje de esperanza? ¿Cuál sería tu mensaje de esperanza para la gente, para la gente que vea, para la gente que vea este este video? Un mensaje de esperanza. El cambio trae esperanza. El sí. cambio.

Claro que sí. No solo es esperanza, sino que también es fortaleza. Fortaleza. La esperanza es fortaleza, es fortaleza interna, es fortaleza externa, es apoyo de mí hacia mí, de mí hacia ti. Recíproco. Entonces la esperanza es el, el autoapoyo y el apoyo hacia el otro. ¿Y es bien. un crecimiento personal y un crecimiento familiar y comunitario.

Y entre mejor esté yo, mejor esté el otro y mejor está mi comunidad y obviamente mi sociedad. Uh -huh. Entonces si, si tú dices tener esperanza es seamos fuertes, aprovecha el, lo positivo que hay en ti, reparte esa positividad, esa, esa fortaleza que se ve reflejada y así prácticamente se va a ir uh, dando en cadena para ir creciendo como persona y como grupo.

Entonces, que hay que, me ha gustado mucho esa palabra que he dicho Reparte eso que tienes claro. eh, Compártelo con los demás Repártelo, ¿no? Claro que sí porque es compartir, compartir Compartir con los otros ¿no? La salud mental es eso Cuidarte, pero cuidar también a otros Si tú estás bien Puedes ayudar a otro que esté bien Entonces hay que compartir esa salud mental uh -huh. Y esa fortaleza Hay que

muy bien, Rosy, yo quería, quiero, en nombre propio y en nombre también de todos aquellos que van a ver este, este vídeo, eh, darte las gracias por haber accedido a esta entrevista con tanta generosidad. Por tanto, muchas gracias, muchas gracias. Quisiera ahora decir a las personas que ven, este, que ven el blog un par de cositas. La primera es que... Mmm,

eh, yo estoy preparando un vídeo sobre eh, lo que yo llamo un modelo o un caso, mejor modelo, de amor destructivo. Hoy voy a, voy a tratar una serie de, de situaciones eh, donde pueda haber un amor que yo llamo amor destructivo. Esto lo estoy preparando y lo tendré listo dentro de quizá un par de semanas. Eh, luego también eh, decir a, a todos los que nos ven que

lo que digo siempre, ¿no? Que participen, que hagamos de este blog un lugar de... de compartir, de compartir experiencias. Eh, alguno de los que nos vean puede enviarnos un artículo y si, hombre, si tiene una mínima calidad lo vamos a publicar en el, en el blog. O sea, pueden haber sugerencias, pueden haber ofertas, etc. Eh, el blog está abierto para todos aquellos que quieran.

Utilizar lo que quieran, digamos, compartir sus experiencias en este blog eh, Bueno, ya estamos aquí en España, estamos en, en verano, estamos en pleno verano, en otros países no Bueno, pues eh, darle las gracias a todos ustedes, a los suscriptores, a todos los que visitan el blog Y nada, muchas gracias a todos ustedes y hasta nuestro próximo vídeo Muchas gracias